Maravillosa y bendecida tarde para todos los oyentes de Positivo Extremo Radio. O buenas tardes o buenas buenos días o buenas noches, según el lugar donde te encuentres en este extraordinario día el mejor día de nuestras vidas. Les habla Maritza Pérez Socorro, periodista, motivadora, coach integral y directora de este su espacio Belleza Natural Magazine. Hoy hablaremos sobre el Ego versus la comunidad y para ello tenemos un invitado estrella como es Diego Martín Ferrando, maestro Reiki, terapeuta holístico, comunicador, especialista en, terap en terapias regresivas y del subconsciente con más de 20 años de experiencia. También es director del canal de YouTube Manifestación Mística. Pero antes de comenzar con el desarrollo del tema, quiero darles la bienvenida a mi compañera Milagro Rubio Perroni, directora de la Academia de Coaching Integral ASI y quien se sumó a la familia de Positivo Extremo Radio a partir de este 2021. Muy buenas tardes, querida amiga Milagro. Buenas tardes, Milagros. ¿Aló? No me escuchan. Ah, ok, ya te escuchamos. Ah, okay. <risa> Bendecida tarde, Marita, ¿cómo estás, amiga? Y, y bienvenido a, a nuestro amigo Fernando. Es un placer. Diego, Diego Martín Terrando, ¿no? Sí. Es un placer tenerlo hoy con nosotros. Mis saludos a toda la audiencia. ¿Preparados para este tema que él nos trae? tan maravilloso, con un título que nos tiene aquí, ¿sabes? <risa> <risa> en <Internet. risa> ah, Sí, sí, es un título así, bueno, cuando estaba hablando con él, eh, para ponernos de acuerdo del programa, yo le digo, bueno, quiero hablar sobre el ego, porque yo sé que él es un, un experto en la materia, entonces me dijo, vamos a hablar sobre el ego versus comunidad, así que bueno, vamos a dejarlo que él cuando le toque. Nos hable de ese tema. So, ya hecha la presentación de mi compañera Milagros Rubio Perrone. Quiero, antes de entrar en materia sobre este tema polémico e interesante, dar las gracias a Dios, al Padre, Madre y a la Fuente por esta oportunidad que nos brinda cada martes de conectarnos con ustedes a través de la plataforma de Positivo Extremo Radio. También a mi Arcángel Chamuel, que es el mi regente, regente de la llama Rosa del Amor Divino del amor incondicional que despliega a través de su radio rosa a la humanidad. Dadas las gracias a todos los seres mágicos y ascendidos que nos apoyan en esta misión de vida deseo adelantarles un poquito sobre el ego y sus implicaciones en la vida. Inevitablemente existen con frecuencia obstáculos para alcanzar los sueños y metas que nos proponemos en la vida y es que en ocasiones sin saberlo e incluso sin identificarlo tenemos un enemigo interior que nos hace malas jugadas y nos sabotea planes y metas, y ese se llama el ego. Un escritor de origen oriental de quien no recuerdo ahorita el nombre, porque lo leí hace tiempo y me vino a la mente cuando estaba preparando el protocolo, dijo que el ego es como un océano, en la profundidad es quieto y calmo, pero en la superficie es fuerte y agresivo. Para bien o para mal, el ego, en cualquier etapa de nuestras vidas, es una verdadera traba para nuestro crecimiento personal y profesional. En nosotros está reconocerlo y aplacarlo para nuestro beneficio. Porque en definitiva no lo podemos calificar ni de bueno ni de malo, sino que existe. Pues. Dicho esto, no quiero decir más porque sobre el ego, Martí, eh, Diego Martín Fernando tiene bastante que decirnos es un experto en la materia, así que bueno, bienvenido. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo te encuentras? Un placer, un placer tenerte aquí en Belleza Natural Magazine nuevamente. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marisa. Buenas tardes, Milagro. Y buenas tardes a todos tus oyentes, a lo cual les estoy muy agradecido por haberme invitado, por haberme tomado en cuenta en este interesantísimo tema, del cual todos nosotros eh, debemos de poner atención y debemos de aprender todo lo que vamos a, a comunicar, todo lo que vamos a, a entregar en este maravilloso programa. Sí. Bueno, para comenzar ya en materia, porque me imagino que nuestros oyentes sí. están pendientes de lo que nos puedes decir. Primeramente, claro. nos gustaría que nos explicaras y nos definieras, según tu punto de vista, ¿qué es el ego? Muy bien. Bueno, eh, es muy chistoso, ¿no? <risa> Diego tenga que hablar del ego <risa> a Diego, Pero, ¿verdad que sí? tenemos el milagro aquí presente también así que Marisa no hay ningún problema todo, todo coincide y todo se da <risa> Entonces, siempre el, humor, el humor es San Diego, el humor es San Diego y siempre hay que ponerlo ante todo sí, así y es lo que debemos de comprender y lo que debemos de entender es que el ego es una necesidad de este mundo es una necesidad porque a partir, o mejor dicho, todo esto comienza desde el momento que hacemos nuestro ingreso a esta realidad. Esta realidad material, esta realidad de tercera dimensión, eh, tiene como entrada el nacimiento. Y desde el nacimiento surge esa separación, surge esa herida, surge ese primer trauma a lo cual, por supuesto, no estamos preparados para asimilar debido a nuestro escaso desarrollo. Y entonces, en ese instinto de sobrevivir, en esa eh, condición para poder eh, salir adelante en este mundo que ya se nos presenta como agresivo, empezamos a desarrollar una coraza, empezamos a generar eh, un escudo, una personalidad, o sea, una máscara. A eso se ha dado en llamar el hijo del hombre fíjate qué interesante esto ya que jesús hace eh, mención de esta palabra a veces se llama hijo de hombre y a veces se llama hijo de dios y el hijo del hombre justamente es aquello con lo cual nosotros creamos y generamos para salir adelante debido a ese tremendo trauma que existe desde el inicio y claro esta parte de, de, de, de, del ego, ¿sí?, eh, se instala en esa mente inferior, en esa parte oscura, ciega de nuestra mente, que empieza a ser caracterizada porque es rígida, porque es ciega, porque permanentemente está ciclada. Esa parte inconsciente de nuestra mente, esa parte no observada, es el lado oscuro, y ahí también se alojan los traumas, los complejos, la fobia, los juicios. Por eso cuando recién hablabas de esta frase, en donde el ego es todo ese océano, eh, yo quiero pensar o quiero creer que ese océano es la mente, y la parte eh, superficial, la de las olas, todo eso, lo, todo eso que, aquellos no, nos, a, que a nosotros nos tiene, en completa oscilación, en, completo, en completa tormenta, esa parte es la del ego. Ahora, si profundizamos en nuestra mente, encontramos esa calma y encontramos esa paz. Porque nosotros no debemos de creer que la parte no observada está en el inconsciente y en lo profundo. La parte no observada está en la superficie. Y eso es algo tremendamente... Terrible, dramático para las personas. Porque habla de que nosotros actuamos, nos desenvolvemos y nos desarrollamos en esta vida creyendo que somos conscientes y realmente no lo somos. Todas aquellas personas que hemos practicado la meditación, que hemos tenido la oportunidad de sumergirnos en lo profundo, es ahí en donde hallamos nosotros esa unidad, esa integración y ese reencuentro con la conciencia y con nosotros mismos. Entonces, sea. eh, Perdón, Marisa. Sí, claro, no, Milagro, claro. Okay. ok, entonces, a ver, eh, Diego, entonces estamos mm, hablando de que nos disociamos del todo, que nos separamos, y cuando nos separamos, entonces nos creemos únicos en nuestro mismo mundo de creencias, de valores, y todo eso es ego, y desde allí entonces yo tengo la razón, mi mundo es el que es, y, y invito a que todo lo que está allá afuera sea desde ese mundo de creencias, de valores, de, de, de ese mundo que me disocié, eh, sea el mundo que yo quiero que responda a, a, a mí, por ejemplo, a, a claro. los otros. ¿Mm? Sí, sí, ocurre que como nosotros es, se nos separa de nuestra madre, que es justamente el arquetipo del amor aquí en este mundo, en esta realidad, queremos regresar de nuevo a esa unidad, a esa madre y a ese amor. Y para regresar eh, utilizamos este mecanismo del ego eh, que por supuesto nos lleva en dirección opuesta al verdadero amor. Queremos ser aceptados queremos ser queridos, queremos ser amados y entonces buscamos afuera todo eso y por eso el ego tiene características 100% egocéntricas en donde todo ocurre a partir de mi necesidad a partir de todo lo que yo quiero, de todo lo que yo soy y de nada más por eso el ego tiene características de, de, de víctima también en donde todo lo negativo y todo lo que me hace daño y todo lo culpable y responsable viene de afuera por eso el ego también es reactivo, es visceral, es impulsivo. Genera siempre una actitud violenta y agresiva frente a las con condiciones que no puede controlar, que no puede manejar. Pero todo eso lo hace porque busca y pretende la aceptación. Busca y pretende la unidad. Por eso es versus comunidad, le dije a Marisa. Uh -huh. Versus porque progresivamente tenemos que ir de la separación a la unidad, a la común unidad, o la comunidad, ¿sí? Uh -huh. Y esa común unidad debe de comenzar por dentro, sin ningún lugar a duda. Debe de comenzar conmigo mismo desde ya. Tengo que darme cuenta que realmente esa separación es una ilusión. No tiene que ver con la realidad. Yo jamás o mi verdadera persona jamás se ha desconectado de la fuente del espíritu. Cuando yo reconozco eso en mi interior, a partir de esta limpieza tan necesaria que debo de llevar a cabo, entonces, claro, me voy liberando de este carcelero, me voy liberando de, de toda esta entidad macabra, oscura, negativa, perversa, que es necesaria, sin ningún lugar a dudas, para nuestra evolución es necesaria, yo con esto no debo de ver al ego como el enemigo debo de verlo como un facilitador para volver a recuperar mi esencia para ser hijo de Dios primero, debo de sin ningún lugar a dudas trascender al hijo del hombre debe de morir en la cruz pero solo muriendo en esa eh, cruzada que debo de comenzar Puedo llegar a la trascendencia y morir significa en este caso soltar, eh, desaprender, liberar, dejar de lado todas aquellas cosas que me hacen sentir separado. Sí. sí Diego y entonces este pudiéramos calificar el ego como algo negativo positivo porque sabemos que el ego es lo que lo que nos separa de ese de ese amor de esa unidad que, que tenemos con la fuente con Dios padre madre pero entonces el otro lado sería el ser ¿verdad? el ego y el ser y entonces hay como una lucha ahí de poderes de ese ego con tu ser porque tu ser es puro tu espíritu, tu alma, es, es pura, pues es, es, es hermosa, es lo más bello que tú puedes tener. Entonces ese ego a veces opaca ese ser que tú quieres claro. ser. Ajá. Sí, Marisa, desde aquí se ve una lucha, porque nosotros estamos instalados en el ego. Pero el ser jamás está en lucha con el ego. Dicen por ahí que la oscuridad fue... Y se quejó frente a la luz y le dijo, tú siempre me persigues, tú siempre me estás hostigando, tú siempre me andas mangoneando y peleando. Y dice que la luz se volteó y le preguntó, disculpa, ¿quién eres tú? <risa> <risa> la conciencia, la unidad en nosotros no tiene para nada eh, un conflicto. O algo con lo que es ilusorio. Es como si el sol se molestara porque las nubes tapan sus rayos. El sol ni enterado está que pasan las nubes por ahí. ¿Sí? Y el ego son esas nubes. Pero claro, como estamos en este mundo completamente dormidos, completamente cegados, completamente eh, desasociados con, con esa fuente, desconectados, eh, ilusoriamente por lo menos, entonces creamos y generamos este ego. Pero claro, vemos que los resultados de seguir todos estos consejos que nos da nuestra mente inferior, dicen que la mente es una fantástica eh, sirvienta, ¿sí? pero una muy mal eh, jefa o, o, o dueña de los acontecimientos. Nosotros le hemos dado ese poder a la mente. Cuando debía de servirnos, ella ha tomado el control de nosotros. Y el control lo debe de tener el espíritu, que es nuestra verdadera persona, que es esa fuente a la cual nosotros debemos de volver a conectarnos de manera consciente. Entonces debemos de ir elevando esa frecuencia, como decíamos recién, dando muerte al hijo del hombre, dejando de lado todos los egos, toda esa parte negativa que hemos creído, que nos hemos etiquetado, que se nos ha... Eh, llevado a, a, a creer y a, a asimilar, cuando todo eso no es real. Lo primero con lo que debo de comenzar, y esto es fuerte, pero debe de ser así, es que yo no soy el cuerpo. El ego me hace creer que soy este cuerpo. Entonces, claro, además luego me hace creer que pertenezco a tal nacionalidad y, y que tengo eh, tal familia y, y que tengo tal estatus eh, económico, material voy eso para poder desenvolverme en este mundo, pero yo no soy nada de eso, me al, mucho más allá de la realidad que me presenta esta tercera dimensión. Por eso debo de darme cuenta de cuáles son esos factores tangibles a los cuales yo me he identificado, como dije recién, el cuerpo, el dinero, la fama, ¿no? Todas esas condiciones debo de poner atención, debo de observarlo y también los factores intangibles como los deseos, los apegos, las necesidades porque todo eso se alimenta el ego sí. y claro, al seguir estos patrones vamos derechito a un conflicto que aún sigue reafirmando ese ego y llevándonos al dolor y al sufrimiento y es pues por eso que este mundo se considera una verdadera prisión, un verdadero infierno, un verdadero lugar en donde venimos aquí a sufrir y a padecer, puesto que el leo es el que tiene el control. Perdón. Sí, milagro, claro, habla. Ok, a defender eso que tú decías, la posición política, la creencia, la familia, que entonces desde allí nos sentimos separados y empezamos a buscar defectos estoy tratando de seguirte y llevar esto hacia la comunidad y entonces construimos algo como la reputación empiezan a surgir una serie de, de, de, de situaciones que no nos pertenecen porque no somos ni este país donde nacimos ni somos nada de eso menos somos reputación entonces defendemos eso empiezan las diferencias entre nosotros es, lo que voy tratando de, de seguirte y entonces eh, tú decías hace rato hay que soltar hay que uh -huh. ir, ir soltando eso pero ¿cómo nos preparamos para eso? para soltar algo bueno, Ajá. muy buena pregunta porque de aquí viene entonces lo que realmente yo eh, llamo comunidad y cuando hablo de comunidad no estoy refiriéndome a todas las personas que me rodean no, lamentablemente, todas aquellas personas que tengo a mi alrededor, muchas veces lo que buscan es competir, lo que buscan es separación, lo que buscan es su propia autosatisfacción. Entonces yo no les puedo llamar comunidad a ellos, puesto que ellos no quieren unidad. ¿Sí? Cuando estoy hablando de comunidad, no estoy hablando de compismo, por favor, no me interpreten por ahí, ¿eh? Cuando hablo de comunidad, no estoy hablando ni siquiera de la familia muchas veces, porque hay muchas familias que están separadas, peleadas, conflictuadas, y entonces, por supuesto, debo de aprender a llamar comunidad a aquellas personas que están positivo extremo, ¿sí? que están en esta frecuencia que yo me encuentro y que yo estoy, que entienden la vida de esta manera y que quiere mejorarse, y que quiere limpiarse, y que quieren sanarse, porque entienden que todo aquello que puede morir en nosotros es porque es ilusión, porque no es real. No le tienen miedo a desembarazarse y a reprogramarse momento a momento, porque saben que la esencia que existe en nosotros va a permanecer siempre. Entonces, desde ahí que apoyándome en esta gente que llamo comunidad, voy a empezar a expresar lo que soy, voy a vivir momentos de comunicación, de liberación, de, de un compartir, de un exteriorizar, de un manifestar todo lo que me sucede, todo lo que pasa, todo lo que vivo, para que de esta manera yo al estar comunicándolo uh -huh. pueda observarme de mejor manera y pueda identificar junto a otras personas uh -huh. Todos los elementos egoicos, oscuros, inconscientes que todavía existen en mí. Que parten siempre de un trauma. Que parten siempre de miedos de, miedo, de complejos, de fobias. Y claro, yo lo expreso, se lo digo a otro, pero realmente me lo estoy diciendo a mí. Y la otra persona también lo entiende. Entonces automático se hace uh -huh. una, una energía, una emanación de conciencia es capaz de hacernos nosotros una verdadera transformación de, de, de manera poderosa es real que el trabajo es individual pero también es real que todos somos unidad y que si nos apoyamos y que si nos unificamos en esta intención de hacer luz esa parte oscura de nosotros entonces todo el avance crece por eso a esta nueva era en la cual la humanidad está entrando o lo hace de forma comunitaria, o lo hace integrada a otras personas, la, lo hace unificada en el amor, en la solidaridad, en la hermandad, en el juego, en la risa, en el servicio, o no lo hará. No importa que yo quiera realmente avanzar. Si yo no me ofrezco como instrumento de la divinidad para plasmar la luz, así sea poquita, pero esa luz que ya tengo en mi interior, entonces no voy a poder seguir creciendo en luz. Amor que no se demuestra, amor que no se da, es amor que morirá. Y el amor es la unidad, y esa unidad es la madre de todos, la verdadera madre a la cual de nuevo debo conectar mi cordón umbilical. Y es así como me libero del trauma y la verdadera persona surge en mí, o sea, el Hijo de Dios. Oh, ¡Wow, Marix! Sí. <risa> ¿no? frase que me, que, que, que me la construí mientras hablabas. Cuando nos vemos retratados en el otro, no importa desde el espacio que nos veamos, pero estamos en la unidad. Entonces yo decía: es como sentirse in, eh, cómodo en lo incómodo. <risa> no sé, me llegó algo así. Perfecto, <risa> excelente, excelente. Y es de ahí. En esa frase que tú dices también estás de alguna manera reflejando el propósito de los egos. ¿sí? El propósito de los egos, de esta máscara, porque eso es personalidad y los egos conforman la personalidad, la máscara de que no somos, uh -huh. tienen el propósito de sacarnos de ese estado de adormecimiento en el cual estamos. ...cuando todavía no encarnamos a este mundo... ...porque podemos estar en otras esferas... ...podemos estar en, en otro mundo... Pero eso, y, ...y en otra realidad en donde todo es unidad... ...pero eso no significa que estemos conscientes... ...que estemos despiertos... ¿sí? ...los peces están en el mar y nadan en el mar... ...y, y, y, y se mueven de manera... Eh, eh, ...rítmica, maravillosa, fantástica... ...como si fuera un solo organismo pero sin embargo no son conscientes de ellos mismos. Nosotros venimos en ese estado de pececito, pero ahora queremos ser conscientes de nosotros. Entonces caemos a este mundo para sufrir, caemos a este mundo para sentirnos ilusoriamente separados, divididos, y entonces potenciar la conciencia, darnos cuenta de un montón de cosas que el ego nos enseña. Entonces, cuando volvemos a ese mar, cuando volvemos a ese eh, cardumen ¿sí? de, de peces, volvemos y lo hacemos consciente. Lo hacemos, por supuesto, formando parte de la unidad, pero no solamente del cardumen, sino de la unidad divina. Y eso es muy superior. Entonces, Diego, partiendo de ese punto de vista que tú estás es explicándonos ¿Qué debemos hacer entonces para que ese ego esté a nuestro favor? Porque como decíamos, yo pienso que el ego no es ni bueno ni malo. De alguna manera sí. nos ayuda en algunos aspectos. ¿Qué debemos hacer sí. para que ese ego esté a nuestro favor y a nuestro beneficio? Perfecto. Eh, el ego el ego no puede estar a nuestro beneficio. ¿sí? El ego no puede estar a nuestro beneficio. El ego está simplemente como como causa de nuestra ceguera de nuestra inconsciencia, de nuestra ignorancia a medida que avanzamos en conciencia pues la oscuridad se disipa no podremos nosotros en una misma habitación eh, tener una parte de luz y otra parte de oscuridad o está la luz o está la oscuridad ¿Sí? lo que ocurre es que claro, cuando está todo oscura la habitación, yo puedo pelearme con la oscuridad, puedo eh, conflictuarme y llorar porque está la oscuridad, ordenarle que se vaya a la oscuridad, y la oscuridad ahí va a estar. Lo único que debo de hacer para desaparecer la oscuridad de la habitación es simplemente prender la luz, uh -huh. ¿sí? Y ya la oscuridad no está. Entonces, no es que la deba de utilizar a mi favor, lo que debo de hacer es no pelearme, no, uh -huh. no rechazar, no entrar en una batalla con el ego. Simplemente debo de observarlo, debo de reconocerlo, Ego visto es casi prácticamente ego muerto, ¿sí? Ego que empieza a desvanecerse, que empieza a disolverse. Tal vez no lo hace de manera inmediata, pero sí se va empequeñeciendo y se va disolviendo y se va muriendo, porque solo puede sobrevivir como un ente parásito en tanto y en cuanto no es descubierto. Pero una vez que es descubierto por nuestra conciencia, se empieza a debilitarse ese ego. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo observo? ¿Cómo lo veo? Primero debo de tener en mí esa convicción, esa aspiración y esa actitud de anhelar por sobre todas las cosas la fuente, la esencia, mi verdadera persona, la divinidad en mí. Y claro... Sé que debo de comenzar todo un camino que me debe de llevar a mí a cada vez más manifestar lo místico. O sea, manif manifestar lo que está encerrado en mí. Por eso nuestro canal y, y todo lo que nosotros enseñamos tiene ese propósito. Uh -huh. Manifestar esa esencia divina, mística que está en nosotros y que está por supuesto encarcelada, prisionada y atrapada por esta cáscara, por esta, este escudo, por esta coraza que es el ego. ¿sí? Pero a medida que lo vamos sacando, entonces surge esa esencia. Ahora, hay herramientas como mantenerse en el aquí y el ahora, uh -huh. eso permite que la conciencia esté presente, sí. uh -huh. eso permite que eh, nos formemos nosotros y desarrollemos esa capacidad de observación, ¿sí? así sea autoobservación, observación también de lo externo, no solamente de lo interno. Y nada me, me haga sentir a mí afectado, movilizado, perturbado, porque soy un observador, si solamente soy un testigo y nada me saca de mi centro. Cuando yo ya perdí mi centro, entonces fue el ego el que tomó el control, ya dejé de ser observador. Ahora, para mantenerme en el aquí y el ahora, debo en lo posible, y, y, y es un enorme consejo para ustedes y para todos los oyentes, algo que yo he practicado toda mi vida, y de la cual no me arrepiento, y es simplificarla al máximo. ¿Sí? Ojo con enrolarse en muchas condiciones y situaciones que nos sumergen en tremendos, eh, en tremendas obligaciones y presiones de las cuales, claro, la conciencia eh, no se va a poder expresar, no se va a poder manifestar, puesto que vivimos en, una, eh, en un ambiente muy lleno de tensión, muy lleno de estrés, ¿sí? muy lleno de enormes presiones. Entonces, simplificarla al máximo es fundamental. Es pura estrategia para favorecer a la conciencia, para favorecer la luz y que el ego no tenga un escenario propicio. Otro de los consejos que yo puedo brindar y puedo darles, de los cuales siempre intento mantener presente, es ser entusiasta, es ser optimista, pacífico. y mm -hmm. ¿Sí? Mantener estas frecuencias elevadas, es ser social, amoroso, afectuoso y generar proyectos que integren a las personas. Nosotros, por ejemplo, en Manifestación Mística, permanentemente con el grupo que tenemos, tenemos eh, generamos actividades y generamos eh, proyectos en común de los cuales todos participamos sin ninguna obligación, por supuesto, sin ningún compromiso desde ya. Pero los chicos, de la Manifestación Mística, nosotros que estamos sumergidos en este trabajo interior a medida que vamos desarrollando proponiendo, generando proyectos, nos damos cuenta que esos méritos y esa energía, esa luz ese dharma, que es amor puro, va disolviendo muchísimo de esos egos de todo ese karma, de todo eso negativo Sí, cierto ah, sí. Es el, el tema es profundo, profundo, milagro Sí, y, y hablabas de, de observarnos y también pensaba en las proyecciones observarnos desde lo que proyectamos que no nos damos cuenta que tal vez esa conciencia no se da cuenta de que es una proyección y que tal vez es una, una fuente de información muy buena para um, saber que lo que estamos viendo en el otro es tal vez el, el mensaje propio para mí es mi reflejo en el otro Absolutamente, sí Siempre, siempre No lo que estoy observando, fíjate mira. Okay. Uh -huh. sino lo que me está Afectando es lo que está en mí Ok ¿Sí? uh -huh. Lo que resuena en mí entonces Está en mí, uh -huh. y claro Generalmente lo que resuena lo juzgo Lo critico Lo señalo, lo etiqueto O cuando Yo estoy tomando esa actitud es porque Indudablemente resonó en mí Me afectó y entonces eso está en mí. ¿Pertenece a uno entonces? ¿Ese pedacito? Cuando yo solo observo, cuando yo solo soy testigo, cuando no juzgo, entonces eso no está en mí. Súper, sí. súper interesante. Yo pienso que eso lo que dijo Diego es muy importante, el ego cuando está en el presente no es, no es, no nos ataca, ¿no? Él siempre está jugando en el pasado y en el futuro, pero cuando estamos en el presente, que estamos conscientes, como decía Diego, él está completamente tranquilo, aplacadito y no nos juega esas malas jugadas, pues que a veces nos hace pensar que somos eh, este cuerpo, que somos lo que aparentamos, que yo soy periodista o que soy mujer o que soy venezolana, ¿no?, o sea, cuando estamos en el presente, eso queda completamente aplacado. Exacto. Por eso, por eso eh, las comunidades místicas, espirituales, buscaban de forma permanente eh, estar juntas y convivir y compartir, no porque simplemente se les facilitaba la vida así o porque nosotros creemos en esto y entonces eh, eh, los de afuera... Eh, son inferiores y nosotros somos superiores y todo esto es secreto y únicamente para nosotros no, no, no, lo hacían principalmente porque uh, entendían y comprendían que solo con el apoyo y la ayuda de las personas alrededor podemos avanzar de manera acelerada ¿sí? Uh -huh. esto les pasó a los esenios esto les pasó a los cátaros de los cuales en mi eh, canal de Youtube Tengo charlas que desarrollo eh, Estas dos grandes comunidades De las uh -huh. cuales nosotros debemos de tomar como ejemplo uh -huh. Y ellos Veían este mundo Como una fantástica Oportunidad Para lograr despertar Es verdad Que por supuesto Entendían que la mayoría de las personas No estaban con esa intención Y respetaban eso Porque todos tenemos libre albedrío y a cada quien nos va a llegar el momento de comprender y de entender que nuestra meta no está en este mundo que la felicidad y, y, y la dicha y, y la alegría y el amor que nosotros buscamos no está hacia afuera nada de este mundo nos puede presentar acontecimientos y situaciones que realmente nos conecten con Dios no, no, no lo que nos conecta con Dios está más allá de lo tangible Está en esferas superiores Y se tiene acceso a esas esferas superiores No hacia afuera, sino hacia adentro Solo que en el medio están los egos Solo que en el medio hay una barrera, una coraza Una oscuridad y una sombra La cual tenemos que disolver Ayudémonos entre nosotros Los hermanos que queremos ya Volver y regresar a casa ya es tiempo, ya es momento de manifestar eso místico, eso divino que tenemos todos nosotros. Así es. Diego miedo, claro. A lo mejor hay miedo porque el ego trae miedo y trae culpa claro. también. Entonces, eh, ¿Qué es ¿ah? lo contrario al amor, Milagro? El odio. ¿El odio? O sea, no. ¿No? Es, el miedo, es el miedo. Ah, sí, el, el miedo, miedo, es cierto, el sí, miedo. Lo contrario de los sí, demores es el miedo, claro. ¿Qué? Uh -huh. ¿Por qué? Porque un miedo separa, el miedo divide. Uh -huh. Correcto, y la culpa también, pues, ¿sabes? Claro, o sea, dolor, ahí surge Me también. hago responsable y entonces proyecto en el otro y cuando hago sentir al otro culpable, pues entonces... Yo domino la voluntad del otro y ese es el ego, el ego allí puesto en, en escena completo, ¿no? Porque, no sé, desde el espacio de, de lo que he estado yo aprendiendo y, y en este mundo, a, a veces digo, compramos culpas que no nos pertenecen. Que ahí hay, hay egos, muchos egos caminando y unos más fuertes que otros, tal vez no sé, trato yo de definirlo en mi propio mundo, entonces llega un momento en que eh, por, eh, ese ego mayor, defender su identidad, siembra, eh, no, asume cul no asume responsabilidades, entonces busca un culpable, y, y, y el primero que apareció compró la culpa se ve disminuido, y entonces ese ego es cada vez más grande, de esa otra persona pues, y empezamos a anularnos, a, a algunas personas empiezan a anularse desde de el ego más grande de otros, y si el ego sigue estando no. ahí presente en, en toda esa... pero está presente en el ego que domina como también en el dominado, Correcto. porque el dominado lo está reprimiendo al ego, pero el ego está, y uh -huh. ¿Sí? no, no entrar a la lucha no entrar al conflicto, poner la otra mejilla, como decía Jesús, no significa reprimir mi, mi violencia, mi agresión, mi ego. No, significa estar por encima de la situación. Y es la manera como derroto al ego. Si yo pongo conciencia, si yo entiendo que nada vale la pena cuando significa luchar, cuando significa competir, cuando significa pasar o por caminos violentos y agresivos para obtener cosas de este mundo nada de eso vale la pena entonces no estaré alimentando al ego no solamente el mío sino no estaré alimentando el ego de la otra persona y la otra persona en algún momento le llega la conciencia le llega la comprensión empieza a entender que también quedó en ridículo porque nosotros así como nos contagiamos y nos transmitimos todos los miedos, las culpas eh, todos los rencores los odios, todos los egos también nos podemos transmitir y nos podemos contagiar de conciencia, de luz de optimismo, de amor y eso es lo que debemos de buscar pero claro, no tenemos que esperar que la otra persona me dé a mí amor me dé luz, me dé conciencia, y me dé paz para yo poder hacerlo, no, no, no yo debo de comenzar a brindar y a dar esa energía positiva en los escenarios más difíciles. Es así como me vuelvo un, en un extraordinario instrumento de la divinidad. Pero claro, primero debo de practicar en este terreno interior mío, en donde hay muchas situaciones caóticas que están solo en mi interior, no están afuera. ¿eh? Mm -hmm. Son muchos laberintos y muchos conflictos mentales que no son reales, pero que ahí están, ejerciendo una enorme presión. Y yo tengo, tengo que elevarme por encima de eso, como decía recién, comunicarlo, expresarlo, hablarlo, no solamente a través de la palabra, sino puede ser a través de la danza, puede ser a través del arte, puede ser a través de cualquier eh, expresión o manifestación que yo tenga a mi alcance. Entonces, al sacarlo hacia afuera, eso que me está atormentando adentro, es mucho más fácil ponerme conciencia. Diego, un ¿Digo? minutico, disculpa que te, que te interrumpa, Diego, tengo que identificar la radio y ya regresamos. Ya se, claro seguimos sí. conversando porque está súper interesante. Sí, sí, un minutico nada más para identificar la radio. Queridos oyentes, como ustedes saben, están escuchando su programa Belleza Natural Magazine un espacio holístico dedicado al crecimiento, evolución y espiritualidad del ser y llega a ustedes a través de la plataforma de PositivoExtremoRadio.com, la emisora que sintoniza con tu crecimiento y evolución, siempre tomados de la mano de nuestros siete objetivos que son holismo, espiritualidad, coaching, amor, conciencia social, positivismo y cuidado del planeta. Recuerden, queridos amigos, que si desean conocer más sobre nuestra emisora, pueden ingresar a la página www.positivoextremoradio.com. Emitimos nuestra programación desde nuestro estudio en Los Ángeles, California, tomados de la mano de 30 diferentes lugares de emisión de la Madre Tierra. Así que si quieres ser parte de nuestra magia, contáctanos por medio de nuestra página, como ya les dije, www. Punto positivo extremo radio punto com. Y si deseas unirte o participar en alguno de estos programas o adquirir un espacio, puedes eh, comunicarte por el teléfono 561-572-1596 o por mi WhatsApp, por mi teléfono 813-230-9392. Así que bueno, regresamos con Diego Martín Fernando, a quien nos tiene aquí embelezadas con todas sus explicaciones sobre el ego. Y disculpa que te haya interrumpido, Diego. Pero tú sabes cómo hay que, hay que identificar la radio, que es la plataforma que nos presta, nos, da, nos brinda la posibilidad de poder tener esta conversación tan amena. Así que bueno, eh, es importante eso que tú decías sobre de estar en el presente, la aquí, el ahora. A veces nos cuesta tanto porque estamos, por ejemplo, en un momento, en ese par, ese diálogo interno que nos está, que estamos aquí, entonces estamos, estamos estamos en función del que lo que vamos a hacer, ¿no? Que, hoy este, eh, viviendo aquí, pero estamos, bueno, mañana tengo que hacer esto. Es bueno planificar porque tenemos que planificar el futuro, pero entonces estamos en, viviendo en el futuro o viviendo en el pasado. Y si estamos viviendo en el aquí, en el ahora, yo creo que podemos ser personas más conscientes, como tú decías. háblanos un poquito más de eso, o profundiza sí. un poquito más. Sí, eh, indudablemente para poder yo ser consciente, debo de estar en paz, debo de estar eh, en un estado de, de, de relajación, de tranquilidad, ¿Sí? si no es muy difícil eh, estar consciente, porque la mente se hiperactiva debido a, a la presión y el estrés. Y entonces la conciencia empieza a difuminarse, a, a distanciarse y a alejarse. Es por eso que vivir en el campo, vivir con la naturaleza, vivir en ambientes alejados de toda la presión y el estrés, es mucho más eh, beneficioso para esta conciencia que tenemos que desarrollar. Sin embargo, si nos toca vivir a nosotros en grandes ciudades, entonces, bueno, donde yo vivo no es una gran ciudad, es chiquitita, pero <risa> sigue siendo una ciudad y, y tiene características de ciudad y entonces, ¿qué debemos de hacer para mantenernos lo máximo posible en un estado de relajación? por supuesto, desde ya, debo de practicar la meditación tengo que trabajar en mi respiración debo de permanentemente revisar si yo estoy en mi centro, o si las emociones y, y los hechos cotidianos y diarios ya me han arrebatado esa paz. ¿Sí? Todo maestro, cuando se presenta, todo ser eh, eh, divino, cuando hace contacto con el hombre, con el ser humano, lo primero que dice es la paz esté con vosotros. Uh -huh. Porque si no hay paz, entonces no vas a, no vas a reconocer la luz, el amor, la sabiduría, todo lo positivo que hay a tu alrededor. Por eso hablabas recién de simplificar la vida, de ser personas desapegadas, de ser a perso personas aceptativas y resilientes mm. ¿sí? de todo lo que nos sucede. No entremos en competencia, no entremos en lucha, dejemos de lado el conflicto, el pleito. Yeah. Una y otra vez, si a ninguno de nosotros nos gusta eso, ¿por qué una y otra vez siempre estamos en medio de todo eso? Uh -huh. ¿Saben por qué? Porque es el ego el que nos domina, uh -huh. es el demonio interior el que nos <risa> tiene poseído Y sí, Así vamos a decirle también, sí. porque eso es lo que es. Somos personas poseídas por estos demonios interiores. Hay que comprenderlo, hay que entenderlo, porque... Claro, cada vez que ellos toman el control, me sumergen en esos estados de tremenda inestabilidad que me llevan no solamente a pelearme con el mundo, sino a bajar tremendamente mi vibración y caer de lleno en la enfermedad, a todas las enfermedades, incluida esta que está de moda, de allá. ya. Ya ahorita se nos acaba el tiempo y tengo sí. algo en la cabeza con la palabra comunidad dándome vuelta. A ver. Ok. Eh, el programa casi ahorita se nos va y sí. entonces si estamos en, en una reunión eh, bien sea de trabajo de familia, un grupo, una comunidad en la que sea ¿cómo hacemos para aplacar eso que hablábamos hace un rato de la reputación ¿cómo nosotros, uno uno de ese grupo, aunque sea ¿cómo se invita a sí mismo a, a, a a aplacarse dentro de ese montón de egos, de reputación, en ese grupo, en esa comunidad, para oh. irradiar eso que tú decías, oh. para poder poner dharmas allá afuera y, y luz allá afuera. Claro, claro. Bueno, lo primero que debo de hacer, mi responsabilidad, es ser el ejemplo, el ejemplo de humildad, el ejemplo de una actitud siempre positiva, integradora, hermana, unificadora, ¿sí? Eso es lo primero, eso es lo fundamental. Ahora, lo otro es saber respetar que hay personas que no les interesa este tipo de condiciones, de, de, de vibración, de energía. Quieren ser otro tipo de personas. Quieren ser personas eh, eh, exitosas, admiradas, famosas, quieren destacarse y, y robarse la mirada y la atención de todos y bueno, ya hay que respetarlas porque es su propio camino evolutivo más temprano que tarde se darán cuenta que en definitiva eso no los llevó a nada pero mi ejemplo es fundamental porque en el momento que estas personas caigan y a mí me ha pasado muchas veces caigan en ese estado de depresión de sentirse solas a pesar de que tienen toda la belleza tienen todo el dinero, tienen toda la fama te van a recordar milagro te van a recordar, y van a decir, esta persona que sabía era, ahora entiendo por qué era así. Me voy a contactar con ella, o voy a seguir su ejemplo, o voy a aprender el camino, porque ella sí sabía vivir, qué bien se mantenía ella. Y bueno, ahí está. Yo puse el ejemplo, dejé mi semilla a través de estas emanaciones y estas radiaciones espirituales, eh, en donde estoy poniendo el ejemplo y tal vez de inmediato despierto a las otras personas o tal vez no tan de inmediato se hará con el tiempo pero yo no puedo eh, forzar o entorpecer el camino evolutivo de, de, de, de la otra persona ¿sí? de lo que soy responsable de mí, ahora el universo me va a conectar con gente en esta misma frecuencia en esta misma vibración. Y eso es maravilloso, y eso es tremendamente hermoso, Marisa, sí. milagro. Por ejemplo, aquí estamos nosotros hablando de este tema en esta radio, que es un positivo extremo. O sea, fíjate, qué, es, qué milagro tan maravilloso, qué extraordinario que nos hayamos conectado. Y bueno, hay oyentes que también están en esta vibración. Aquí nosotros hemos formado un grupo en el cual en algún momento fue un sueño, porque yo llegué a a cierta etapa de mi evolución que si yo no compartía y si yo no es, eh, expresaba y manifestaba la hermandad, la comunidad, no podía seguir avanzando. Lo entendí muy bien, tuve ese despertar y entonces trabajé arduamente en esto. Pues yo en primera instancia creía que el avance era individual y que cada quien se salvaba a sí mismo. Y sí, en real. Pero no por eso debo de dejar de lado e integrarme a una comunidad en la cual potenciemos todo nuestro avance, nuestra evolución, nuestro amor, porque es así que las bendiciones empiezan a surgir. Y nosotros hemos sido ejemplo de esas bendiciones. Es extraordinario cómo, cómo se van abriendo las puertas, los caminos las oportunidades, las coincidencias por eso debemos de estar unidos todas las personas que vibramos en este nivel de conciencia por eso tenemos que hermanarnos y apoyarnos y, y, y sentir el logro y el éxito del otro como si fuera nuestro, porque así lo es uh -huh. si yo unifico uh -huh. al logro de la otra persona esa actitud de amor de servicio de realización entonces esa energía se va a contagiar y se va a potenciar y nos va a elevar. Porque eso es amor. Diego, se nos terminó el, el tiempo, Diego. Yo quisiera seguir conversando, de verdad, porque está súper, súper interesante. Pero bueno... Sí, tenemos que volverte a invitar. Vamos a invitarte y, y yo sé que mi amiga Milagro a lo mejor te va a hacer una propuesta por allí. Para que participes en un proyecto que tenemos eh, en común, Milagro. Yo creo que, que no. eh, Diego puede ser un gran aporte para la fundación. Sí, vamos a hablar. Vamos a hablar de... después de eso. Bueno, lamentablemente, queridos oyentes, se nos terminó el tiempo. Estamos ya incluso dos minutos fuera de tiempo, pero bueno. Oh, Déjame invitarlos no a todos los oyentes a, a, al canal de YouTube Manifestación sí. Mística, al canal de Telegram, donde todos los días publico Manifestación Mística, en Facebook Manifestación Mística, sí y bueno, ojalá se unifiquen y formen parte de esto que estamos proponiendo, o de cualquier condición que esté a su alrededor, súmense, porque si la propuesta es unificarse y hermanarse, eso es elevar la vibración individual y grupal, y del planeta entero ¿eh? así, así que, gracias, Marisa, gracias gracias a ti Diego bueno muchas gracias a Positivo gracias Milagro eh, no pudimos no pudimos hablar de otras cositas que teníamos por ahí pero bueno el tiempo se nos fue volando eh, gracias un abrazo muy grande para todos los amigos que están en Facebook Live que están escuchándonos <ríe> quiero saludar a mi familia, Maritza, todos están allí. Ay. Mi hermana, mi mamá, mis amigas, qué linda. Un abrazo. Gracias. gracias. Sí. Yo también las abrazo y las bendigo. Bueno, ya saben, nos esperan el próximo martes, que vamos a tener, eh, vamos a hablar sobre la hermandad blanca y los maestros ascendidos. Así, y para ello vamos a invitar a, a, nuestra, a Azul Ávalos, quien es especialista en este tema. Muchísimas gracias y hasta el próximo martes. Los ya, quiero mucho. Bye, Diego. Bye, un abrazo. Chao. Bye. Bye. Ay, ay, ay. <ríe> se nos ay. fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Se <ríe> sí. nos fue. Qué lindo, programa, me encantó hablar de este tema. Muchas gracias por invitarme. Gracias, por gracias a ti por aceptarlo. Gracias, gracias. Bueno, ¿Estamos al aire todavía? Yo creo, no sé, creo que estamos en el aire, aquí todavía... No, dicho teníamos algo más de <risa> ah, no porque yo no sabía, ya son las 5 y 54 y el, el programa se termina a las 5 y 50, pero bueno, nos dejaron más tiempo en el aire, no sé, no nos han cortado. <risa> <risa> Excelente, abrazos de amores entonces. Sí, gracias a Dani tan bello, gracias Dani por tu comprensión y por tu apoyo técnico en este hermoso proyecto de Positivo Extremo Radio y de Belleza Natural Magazine. Eh, Tú sabes que yo voy a leer una frase que encontré por allí de Aristóteles, Uh -huh. Respecto al tema, ¿no? Uh -huh. Que dice, si andas preocupado por problemas financieros, ansioso por tus relaciones interpersonales, de pareja, con familia, busca en tu interior la respuesta para calmarte. Tú eres el reflejo de eh, lo que piensas diariamente. Mm. Eso me... Bello, es sí. Es demasiado profundo. Es muy profundo, sí. ¿Qué bueno. dice, ¿Cómo deshojamos esa margarita? <risa> no sé. Que... Pregunta. Leí esta frase porque me llamó mucho la atención acerca de, del ego de Aristóteles, que si andaba, aún no anda preocupado por, por problemas, bien sea financieros, de pareja, con tu familia, de relaciones interpersonales. Él dice, busca en tu interior la respuesta para calmarte. Tú eres claro. el reflejo de lo que piensas y vives cada día. Ajá. Sí, así es. así es. Por eso debemos de tener mucho cuidado con eso que está, nos estamos alimentando. Porque esos pensamientos y esas emociones muy posiblemente nos estén dañando y no debiera de estar ahí. Ese bucear profundo, ese buscar en nuestro interior, es tomar conciencia de si eso vale la pena seguir conservándolo. Porque lo de adentro es lo que crea lo de afuera, ¿Sí? Nosotros generamos y creamos en nuestra realidad condiciones que en primera instancia se eh, generaron en nuestro pensamiento y en nuestra emoción. Por eso hay que tener mucho cuidado y hacer, hay que ser muy observadores. Toda condición de visceralidad, de violencia, de agresión, de coraje, de rencor. Entonces, ¿qué es lo que va a crear en nuestro entorno, en nuestra realidad? Situaciones de violencia, de conflicto, de pleito. Por eso no hay personas con buena o personas con mala suerte. Las personas vivimos lo que no merecemos vivir o lo que hemos generado al pensar y al sentir. Eh, en nuestro interior. ¿sí? Entonces, es por eso que debemos de hacernos cargo y, cargo y tenemos que hacernos responsables, observándonos, revisándonos. Esa etapa, en términos de camino espiritual, se llama la etapa del guerrero. ¿sí? La etapa del guerrero en donde estamos en una permanente eh, tira y afloje a nivel interior, para poder recuperar esa parte de mente no consciente, claro, después nos sumergimos más y vamos más profundo y nos volvemos mucho más impecables ya sin lucha y nos transformamos en la etapa del sacerdote y luego vamos más profundo y ya nos hacemos uno con todo lo divino y se llama la etapa del rey y eso es fantástico. Es? Hay que llegar todos, ¿no? Sí, definitivo. Ser reyes, reinas, porque eso es lo que somos. Por eso la corona, la corona que de, de los reyes y la reina llevan, es el séptimo chakra ya activado. Eso es, es, es abierto, activado y conectado a la divinidad. ¿Sí? No, sí. no es simplemente un ornamento bonito y con gemas y de oro que usa la aristocracia o, o la realeza. No, no, no. Esos son puros símbolos. Es mera forma que nos está nosotros transmitiendo que cada uno puede llegar a ser rey o reina. Porque todo hijo de Dios, hijo del gran y poderoso rey del universo es también un potencial rey y reina. Así es. Y lo, pero, lo que cuesta desprenderse de creencias, que la, para llegar allí hay que recorrer tanto camino de uno eso, de esos, desprenderse de creencias que creemos que nos pertenecen por toda la vida, ¿no? Por toda la vida. Por toda la vida y que, no, si las suelto voy a ofender a mi abuelo, a mi mamá, a mi tía. ¿Y la vas a ofender? Sí, la <risa> sí, es que las primeras personas que se vuelven en contra de nosotros, de nuestro avance de nuestra transformación es la familia uh -huh. son las primeras personas porque indudablemente el ego en ellos ese ego que es, por generaciones se ha transmitido se rehúsa a ser cambiado eh, en alguna de las instancias de, de, de la familia, y entonces ejerce una enorme presión y se ofenden y, y se pelean y te rechazan. Esa es la primer gran prueba del iniciado, de aquel que busca y aspira a cosas superiores. Y si persiste y persevera y pone a, a la divinidad o pone a lo espiritual por encima de la aceptación de su familia, entonces ya ha dado un gran paso. Esa cosa. Thank wow. you.